Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y bueno, veo mucha gente preocupada por muchas cosas que pasan en el mundo eh, y bueno, si bien es cierto que preocuparse, bueno a ver por lo menos informarse está bien para saber qué hacer, qué no hacer el tema ya de preocuparse, por cierto, hablando de preocupaciones a lo mejor estos días mmm, soy un poco irregular con los vídeos porque estaré descansando unos días fuera así que, pero bueno, me llevo portátil y demás para intentar hacerlo si tengo... Tengo fiebre, sé que intentaré hacer el los, todos los que pueda. Pero estoy descansando. <ríe> eh, entonces lo que decía, ¿no? Preocuparse por el mundo. ¿Tú crees que el mundo se preocupa por ti? A partir de ahí ya tienes la respuesta. ¿Que hay que ser un poco individualista para bien o para mal? Yo creo que sí. Entonces, preocuparse por el mundo, no sé, yo me preocuparía por mi micromundo más que por el mundo, y a partir de ahí, pues si hacemos nuestro micromundo mejor, haremos seguramente, granito a granito, el mundo mejor, que es bastante complicado, y más con la que está cayendo, tenemos un gobierno que, bueno, hoy se estaba debatiendo el tema de, de la nueva ley de autónomos para seguir robando, básicamente, y ese, es, además es un robo brutal, y al final lo hacen todo por la fuerza, por cojones, porque sí... Pero ...todos los gobiernos, eh, no solamente este color... ...a mí me da igual el color que esté... ...yo hablo de gobierno, el gobierno es el gobierno... sea el, ...se el gobierne quien gobierne... ...a ver si nos enteramos de una vez... ...porque yo creo que hay mucho... Eh, ...piel fina, piel muy finita... ...detrás, en todos los sitios, ¿vale?... ...y el gobierno es el gobierno... ...me da igual que sea de izquierdas... ...de centro, de derecha... ...aquí son todos unos trolas de unos golfos... ...que lo único que quieren es su nómina y su asiento... ...y lo del servicio público... Se lo pasan por el foro de los cojones. Entonces, claro, eh, al final, todo por la fuerza. Y un gobierno que usa la fuerza para mantener su propio dominio, enseña a la gente que oprime a usar la fuerza para oponerse a él. Y esto es lo que nosotros sí sabemos. Al gobierno, ¿qué es lo que más le duele? Lo mismo que a nosotros, y es esto. Y la nuestra lucha, ¿cuál es? Esta. Y debe de ser esa. Porque como cambias, si pienses que es por pragmatismo, por tal... Te estás equivocando, vamos, pero de lleno. Que lo quieres pensar para, bueno, pues tú, endulzarte tu vida, ¿vale? Bueno, al final hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Esto es como todas las, todos tenemos una, igual que el culo, ¿no? Todos, todos, todos tenemos un culo. Y además, lo peor de todo es que pensamos que la opinión del otro, o el culo del otro, es el que huele mal. A lo mejor, ni uno huele tan bien, ni el otro huele tan mal. Y nos hacen a nosotros estar porque tú no sé qué, porque tú no sé cuántos porque los que tú votas, porque los que tú dices o por los que tú crees que votas porque la gente no tiene ni puta idea, lo que vota uno lo que vota otro, lo que crees que votas ¿vale? es mejor lo mío parece esto el Real Madrid-Barça y parecemos tontos todos parecemos imbéciles de verdad cuando tenemos el enemigo ahí, a las puertas todo el puto día machacándonos ¿para qué? para mantener sus sueldos vitalicios, puto pelota o sea, no penséis que es por otra cosa ni de lejos. Y yo no digo que no haya algún político que cuando llega a su cargo, llega con ganas de hacer algo y mejorar la economía de todos. Porque al final, ¿para qué sirve eh, todos esos puestos? Para administrar los bienes que nosotros les, les dejamos prestados durante un tiempo. Administrar esos bienes bien para que todos estemos mejor. ¿Cómo? Económicamente. Porque al final todo es dinero. Todo. Que haya eh, unos servicios sociales mejores, es dinero. Que haya unas carreteras mejores, es dinero. Esas infraestructuras que faltan ahí, es dinero. Todo es dinero. No nos equivoquemos. Pero si lo hacen como el puto culo, pues pasa lo que pasa. En fin, vamos a ver unos tweets que me parecen muy interesantes. Y a ver qué pasa con el agujerito mañana y qué nos dice... Powell A lo mejor se va a mostrar un poco duro, no lo sé. Yo tengo mis dudas y yo no creo que vaya a variar demasiado el discurso porque no le conviene y porque tenemos esas elecciones de medio término en Estados Unidos a final de año. Así que bueno, comenzamos. Bonita. Bueno, pues ahí tenemos en Twitter y nos dice Daniel Alonso, nos da el PMI, el indicador de compras de gestores de grandes empresas, que se ha desplomado, cierto, en las cinco mayores economías que caen, especialmente las europeas, por la energía. Alemania perdió un balance comercial brutal y esa recesión, aquí tenemos datos, ¿vale? Eh, vemos cómo eh, los índices de exportación ah, se han hundido, se han ido al carajo. Vale, China tuvo este rebote, vale. ahora cae un poquito, se ve ahí por detrás la línea negra, pero es el único un poquito así, Japón se mantiene bueno, pues dentro de una caída más suave, por así decirlo, pero fijaros Alemania, el castañazo, mirad Reino Unido, la línea rosa, el castañazo, y Estados Unidos, que bueno, fraseando datos, el castañazo, ojo, ¿eh? ojo porque está la cosa bastante dura, y eh, el déficit, o sea, ¿para qué?, el balance es real, ¿vale? ahí lo tenemos en la línea negra, está, está hundido, está en mínimos, está por los suelos, y esto acaba de empezar. Cuidado, esto acaba de empezar. Vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver de qué forma lo falsean, vamos a ver cómo tal, pero al final, ¿qué van a tener? Pues como dice Daniel, ¿no? al final van a tener que volver a, a imprimir un montón de billetes. No les va a quedar otra. Ahora, ¿cómo se controla la inflación imprimiendo tanto billete?, y con una población a la que se le ha acostumbrado continuamente a ser consumista, a gastar. A, lo que tú tienes que tener dinero en las manos es para gastarlo, para comprarte esto, esto y esto. Porque si no tienes esto, esto y lo otro, no vales para nada, no tienes nada. ¡Qué grave error! ¡Qué grave error! En fin, eso es lo que tenemos. Y esto, bueno, pues... Eh, tenemos aquí unas cuantas cosas también, un poquito del tema de... de todo tipo de teorías de la conspiración, pero podemos tener más razón unos, más razón otros, no importa. Pero sí que es cierto que bueno, pues aquí tenemos un poquito de lo que de lo que nos suele hablar y la realidad es esa. Y esta esta me encanta, esta imagen me gusta mucho. Esto sí es un antidepresivo y esto es una trola, como una bola pero inmensa. Entonces yo prefiero irme aquí, de hecho me voy aquí. Eh, y esto pues lo dejo para <risa> dentro de unos meses. Así que vamos a ver qué pasa con Bitcoin. Os dejo el link del Twitter de Daniel, que creo que me parece bastante interesante en general, ¿vale? Y bueno, pues eh, creo que hay que creo que hay que verlo. Eh, bueno, Bitcoin. Bitcoin ha hecho un movimiento, lo estamos viendo en una hora. Teníamos, bueno, pues estas. Estas líneas, en tanto en, en cuerpos como en mechas, esto es una hora, ¿vale? Esto es una cosa pequeñita, eh, pero bueno, que es de los diez, de estos últimos días, como ha ido pegando el bote, arriba, bote arriba, bote arriba, mínimo ascendente, mínimo ascendente, mínimo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente, máximo ascendente, y aquí nos hemos quedado, aunque los cierres sí están por encima de los días anteriores, pero veis que esta línea que he marcado en verde, tenemos un toque, toque, toque, toque, toque, estamos intentando llamar a la puerta, y intentando romper esta puerta, cada vez llamando desde más arriba, ¿veis? cómo vengo y pegó el bote desde más, un poquito más arriba un poquito más arriba y pa, pa, pa. ahora hemos hecho una ruptura de estas líneas de tendencia y hemos venido a descansar a la media de 100, igual que hicimos aquí, ha hecho una especie de doble techo Vamos a ver qué quiere hacer ahora, si lo respeta y vuelve a subir y, y ya consigue romperlo. Claro, Tenemos la media de 200, vale la media de 200 suelen ser un poco guerreras, pero ¿qué pasa cuando rompemos una media de 200 en, en, en una hora después de una caída de este tipo? Pues yo creo que es interesante eh, ir a verlo, ¿vale? Y aquí lo tenemos tenemos una caída importante, no es tan brusca quizás, esta es un poquito menos brusca, pero, pero es igual de grande, y cuando pasamos la media de 200, fijaros, ¡pam!, vale en una caída similar, ya también brusca, cuando llegamos a la media de 200, la pasamos, nos apoyamos y ¡boom! O sea, se suelen hacer eh, porcentajes bastante interesantes. vale Una caída muy similar, vale con una caída enorme, las medias muy juntas... Llegamos a la de 200 y aquí sí que renqueamos, pero al final la pasamos y volvemos a hacer un nuevo máximo más al tiempo. Pero todo esto, que parece que es, es nada, al final es un 9%, y pico, un 9 y pico por ciento en, en Bitcoin. Si ahora mismo hiciéramos un 9 y pico por ciento, un 10% en Bitcoin, ¿dónde nos iríamos? Que es la pregunta, ¿no? Pues de donde estamos en este momento o desde la ruptura realmente, estamos viendo desde eh, la media de 200, bueno, pero ah, da igual, ¿De donde estamos ahora mismo, si hiciéramos un 10%, fijaros que nos iríamos uh, aquí, ¿vale? a la zona de 23-24. Esta zona que teníamos marcada como una resistencia, ¿vale? pues es bastante interesante hacer ese, ese movimiento. Si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, ni idea. Yo no tengo ni idea si lo vamos a hacer. vale Pero, eh, de momento, la realidad es que estamos seguimos en la zona, poquito a poquito, mínimos ascendentes y máximos ascendentes, esa es la realidad, eso es lo que tenemos que ver y leer. Y bueno... Importante, ¿veis? Donde tengo yo, sigo teniendo la, la alerta en esta zona, en la zona de 22.250 aproximadamente, porque creo que es la zona que hay que atacar. Si conseguimos atacar esa zona, ¿vale? Eh, que es más o menos por esta zona de apoyo también, creo que si rompemos esa zona, es una zona, no es un punto exacto, lo tengo un poquito antes de los apoyos, porque creo que hay que, hay que estar atento, ¿vale? A ese posible movimiento, pues... Bueno, pues quizás podremos pensar en cosas más arriba, pero mientras tanto, eh, eso, 22 y medio más o menos, igual que 21,500, que es donde nos estamos apoyando ahora, en estos días ha sido pues eh, una zona a batir ¿vale? Y bueno, pues ahora mismo nos hemos apoyado en ello, ahora estamos intentando volver otra vez a recuperarlo, pues... 22,500, esos mil dólares ahí, 22,250, 22,500, creo que es la zona siguiente a batir. ¿Qué ha pasado con el resto del mercado? Pues si nos fijamos, eh, el, el DAX ha cerrado en positivo, eh, el IBEX eh, también, ah no, al final ha cerrado en negativo, ah, es que es, es una castañita y el SP500 está en positivo. Eh, Vamos a ver si en esas últimas horas del día del S&P 500... ...que ya sabéis que el, la última, las, la, las dos últimas horas suele hacer algo, algo verde... Eh, ...bueno, pues nos dan un impulsito, nos dejan tranquilos... ...y podemos a lo largo de la noche recuperar un poquito del tiempo perdido. El oro ha subido un poquitito... ...y por otra parte, Ethereum también lo está haciendo bastante bien. ¿vale? Esta es la vela de diario. Lo que decíamos, vale, tiene que entrar y perforar en toda esta resistencia. Es una resistencia súper importante... Entonces, si tiene, veis, todos estos toques, si tiene potencia para volver a perforarle, igual que hizo, no pudo, se vino abajo, pues desde más arriba, porque este impulso empezó aquí, y si queremos, tenemos uno y dos impulsos. Pues bueno, si desde este punto es capaz de romper alza, estaría bien, pero por otra parte, hay que tener cuidado, porque nos puede estar haciendo un hombro, cabeza, hombro, e irse para abajo. ¿vale? Entonces, a ver, no es exacto y demás, pero podría ser en un momento dado, ¿vale? hay que estar muy atentos a ver si se viene la ruptura, o si se viene aquí al 50% del canal, estaría bastante bien, 1850 aproximadamente. Eh, Total Market, pues bueno, subiendo, pero no consigue romper la media de 100, eso es la, la parte más negativa, nos quedan 6 horas para ver si lo consigue hacer, pero algo muy bueno que es la dominancia de Bitcoin, ¡plaf! para abajo lo que buscábamos, ¿vale? Vamos a ver cómo cierra, lo, repito, quedan 6 horas y pico, o sea, un 25%, algo más del 25% del día, eh, y bueno, pues si se nos viniese y siguiese cayendo a esta zona de soporte, todavía nos daría una oportunidad, pero mucho ojo en el momento que empiece a tocar esta zona comprendida entre el, entre el 40% y el 39,5% y el 40%, ¿vale? Porque, oye, a ver, que la puede perforar ese ojo, sí, pero fijaros lo que pasó las veces que lo ha tocado, ¿vale? De uno para pum, otro patapum, otro patapum, y al final arriba pues lo normal es que cuando haga esta pues se nos vaya bastante arriba no digo que se nos vaya a ir arriba del todo de golpe pero de momento a esta zona, ¿vale? a la zona de 41 y medio pues puede venirse perfectamente y eso se nota en las altcoins que pueden sufrir bastantes y Bitcoin posiblemente que retrocederá por otra parte el oro, bien atacando la media de 50, intentando hacer lo que decíamos, veis, pasó a la derecha de nuestra línea de medias, ya está en color verde o sea que bueno, ¿qué pasa que mañana es viernes? y bueno, a ver si si, si es capaz de hacer algo interesante, es que, que el oro, más allá de un medio punto, un punto, es bastante complicado que suba. Eh, por otra parte, las altcoins, vamos a ver ganado las perdedoras. La forma rápida que tengo que hacer las maletas: <risas> RLC, fiar Planet, Chile. Bueno, Chile, que estaba en historia subiendo, pues ahora que retroceda un poco, no pasa nada. Es totalmente normal y sano. Para mí, ya ha he hecho la carrera que tiene que hacer. Pero oye, que si sigue, fantástico. Eh, HNT, OVR contra el Ethereum pues cayendo, si Bitcoin sube un poquito pues estos caen y si lateraliza también cae KNC y bueno ya las pérdidas son muy pequeñitas y en el lado positivo pues tenemos a los Liberty Cage este dinero gratis que decimos muchas veces ahí está con un, hasta con GAP y todo, eh, hombre hombre, Luna Classic subiendo un 12% Jesús, existe todavía en fin, EG, eh, 7,5, Neblio, 7,32 muy bien, ha venido en el soporte se ha apoyado, rebote al alza. Esto es muy bueno y es muy buena señal. vale. Todo, este, todo esto verde que vemos aquí en las altcoins es una señal muy, muy, muy buena. ¿eh? Muy buena. El mercado no se rinde, no quiere parar y que estén tirando más allá de lo que pueda tirar Bitcoin es muy bueno. Ethereum Classic sigue subiendo también muy bien. IoTX, otro 6 y pico. Jerome Finance, un 577. Shiba. Shiba, otro 5%. Ha intentado meter un pepinazo y romper esta resistencia que tenemos aquí. ¿Vale? Pero claro, eh, ay de amigo es que veis este apoyo inicial de la salida, eh, por eso está ahí esa línea, no está por otra cosa. Entonces es muy importante. Romperla sería bastante bueno y e irse otra vez a por la media de 200 sería genial. Pero bueno, yo creo que tiene que ir más, más suavecito. Eh, Digibytes también está por aquí. Naka, Certic, eh, Bake, Storg. Storg haciendo un 337. Bien, paje, bueno, de momento le cuesta pasar la media de 100. En el momento que empieza a pasarla, va a ir, van a ir a por la de 200. Yo sé lo que yo creo, y en base a eso eh, trabajo. 286 cake, bastante bien, ¿vale? A ver si consigue cerrar bien por encima de la EMA 20 y poder lanzarse a por la media de 200, ¿vale? El objetivo, y es su objetivo ahora mismo, aparte, bueno, esta línea de tendencia que tenemos aquí descendente, que es importantísima, ¿veis? toque, toque, toque, aquí fue resistencia aquí ha sido resistencia pero, ¿qué pasa? que ya hemos caído a la media de 50 y estamos subiendo, yo creo que la siguiente lo puede pasar y sea por la media de 200 y así, eh, bueno, pues bastantes altcoins que tenemos en torno al 2% y al 1% va aguantando muy bien el posible chaparrón, este chaparrón que está cayendo hay bastante verde y es muy bueno que no es una gran barbaridad ya pero que estén aguantando de esta manera es bastante, bastante bueno. En cuanto a nuestras velas, por ejemplo, de 4 horas, dentro de este movimiento que estamos viendo, vemos, pero que estoy viendo perfectamente eh, lo que yo quiero decir con este triángulo de 4 horas en esta caída, eh, no deja de ser una bandera de, de osos que en un momento dado se puede convertir en otra cosa. Pero para que se convierta en otra cosa tenemos que romper esta línea. ¿vale? Si no rompemos esa línea, eh, pues lo que haremos será irnos abajo. ¿Vale? Eh, muy atentos, porque bueno, eh, vamos a ver eh, cuánto abajo. Si, si nos mm, abrimos un poquito en el tiempo, vamos a tirar esta línea correctamente. ¿vale? Tenemos toque, toque, toque. Por ahí no vamos mal. Esta otra línea es que este, este es un poquito más viejete. Esto viene aquí de salida, toque. ...toque, toque, estamos dentro del canal, de este canal... ...y lo que decíamos es que superamos esa zona... ...podremos pensar en ir al 50% del canal... ...y luego intentar subir a la parte de arriba... ...vamos a ver qué tal... ...de momento... ...en diario... ...bueno, pues no se ve tan mal como se vea... ...el resto, fijaros que... ...en el momento que nos apoyamos en esta línea... ...un rechazo, otro rechazo... ...es cierto que hemos tenido otra vela... ...que nos ha rechazado hacia abajo... ...esta otra vela de hoy nos rechaza hacia abajo... ...a ver si podemos cerrar por, por encima por lo menos de los 21.500 por encima y cuanto más encima mejor eh, porque lo que tiene pinta es de que quiere venir a apoyarse otra vez aquí, y tanto al cantor a la fuente que al final se rompe ¿vale? no, es lo, no es lo bonito no es lo ideal, así que poco más que añadir eh, chicos y chicas, como digo siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez por si viene alguna oportunidad y que la paciencia os acompañe chao, chao